Ofelia, sos física, comediante, eh, como una, una personalidad muy interesante. Eh, está en México y es youtuber, además. O sea, tiene un canal de YouTube súper interesante que les recomiendo que pasen a visitar. Y en ese canal de YouTube, Ofelia hizo un... Eh, un como trabajo increíble sobre los desayunos, ¿no? Como ir desmitificando un montón de cosas que nada, venimos naturalizando alrededor de los desayunos y de ciertos, sobre todo como de ciertas cosas que comemos y que creemos que estamos comiendo, porque eh, están bien, son sanas o porque lo dijo como Dios nutrición, ¿no? Como que apareció, bueno, Dios nutrición, y dijo: ustedes tienen que, por ejemplo, tomar jugo de naranja, porque el jugo de naranja es algo que les hace bien. Y en realidad, y esto es como espectacular, yo la historia de Juego de naranjas no la tenía, todo básicamente termina siendo un eh, como un entramado de corporaciones diciendo cómo hacemos para vender más naranjas, y cómo hacemos sí. para que las naranjas sean consumidas por estas personas, porque estamos superproduciendo. Básicamente, esto, modo de introducción, para, para que todos se escuchen, eh, la mayoría de lo que comemos... Es eso, es la industria superproduciendo cosas que después la tiene que encajar. ¿Y cuál es la mejor manera de encajarla? Diciendo que nos hace bien, y diciendo que es necesario, y diciendo que si no lo comemos, algo malo nos va a pasar. Eso nos pasa con los lácteos, por ejemplo. Si no comes lácteos, Total. tus huesos se, de se desmoronan. Bueno, si no comes la pirámide alimentaria, si no comes cereales y si no basas tu alimentación en carbohidratos, bueno, no, eso es una industria que produce muchos, <risa> muchos cereales, y si necesita metértelos, hizo de las vacas una cosa superproducida productora, lamentablemente, pobres animales, ha hecho de las vacas un eh, nada, una, una Y en la pandemia, en la pandemia peor, porque mmm, llegó la pandemia. Mucha gente no pudo ir a hacer sus compras. Tenemos en encierro y hay una cantidad de videos bien tristes de gente teniendo que tirar leche porque se va a dañar y, sí. y no puedes. Tú no puedes reducir así como así tu producción, porque tienes una cantidad de vacas ahí puestas, no es eh, tremendo. La verdad que es, es muy escándalo hecho para tirarla no y es de. Es muy perversa la industria en todo sentido y bueno, y viene manipulándonos hace muchos años a costa nuestra, o sea, con los cuerpos nosotros lo que estamos haciendo, y es una de las cosas que, que yo laburo hace, hace mucho tiempo, eh, venimos amortizando un negocio con nuestros cuerpos, o sea, nos volvemos comensales y consumidores de cosas que la industria necesita vender para funcionar no de cosas que nos hacen bien entonces no hay una industria adaptada a darnos lo que necesitamos hay una cantidad de personas convencidas de que lo que nos está dando la industria es algo que nos va a hacer bien y que nosotros necesitamos jugar y de hecho nos vuelven como necesidad vital. Y ahí está como que, bueno, cosa, que además sí, sal, sale súper a relucir en México tenemos este cuento estaba hablando con con Sole por mensajes de eh, el etiquetado, ¿no? Del cual tú ya has sí. hablado bastante, ¿Sí? que para la gente que no sabe o no está en México, pues acá tenemos estas estampas de um, etiquetado de por parte del gobierno, que primero que todo se supone que ya las teníamos, ¿no? Esa es la información nutrimental. Pero sí. luego así miras y, y la información nutrimental, como ya se sabe cómo se mide, hay quien les hace todo tipo de trampas. Por ejemplo, la, los tic tac cuando en su momento de lanzamiento eh, técnicamente eran sin azúcar porque la medida de un tic tac era menos que la medida mínima de lo que se requería para anotar. Tiene azúcar, entonces te las vendían. oh no, no, sí. no, no, no hay azúcar, no? Y entonces ahora resulta que un tic Tac no hay azúcar. Es azúcar, empacado. No es ¿Cómo, cómo es posible que eso? así que pusieron nuevos sellos y los sellos me dan mucha risa. Porque ves aquí un, o sea, un diseño espectacular que dice sin azúcar, libre de azúcar. Y arriba un estampo grande que dice, exceso de azúcar. En claro, bueno, eso lo verdad. el etiquetado frontal en Argentina es una cosa que se está debatiendo muchísimo, está inspirado en el etiquetado frontal de México, y bueno, esto que Ofía me decía que eh, ella se había dado cuenta de todo el engaño que había y se había puesto a investigar a través de encontrarse con un etiquetado frontal. Obviamente, como cuento un poco, cómo, cuento un poco, un poco cómo llegué a hablar de esto. Pues como mujer abiertamente transgénero todo el día hay una palabra que me avientan a las caras, que es la famosa biología, ¿no? Sí. Y, y es que vas en contra de la biología y estas cosas. Y luego también todo el día me hablan acerca de lo natural. Yo soy Bien. estudié física tengo una en econometría, pero estoy física y tengo este mundo como en las ciencias. Y entonces esto de lo natural nunca me ha causado mucho como eh, sabes, asombro, sobre todo sabiendo que no sé hay venenos naturales. Pues me explico entonces eh, como que esta obsesión porque las cosas sean naturales para mí es un poco irrisoria. Y entonces en mi canal, yo trato de trabajar esto el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque me molesta la palabra influencer. Hay gente que insiste que, o sea, que tú seas influencer implica que hay gente que se deja influenciar, ¿sabes? Y es de, yo no creo en eso. Yo creo que todo el mundo tiene que aprender, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Y yo trato estos temas que, como que trato de desmoronar, no? Este cosas que, que, que pues, en última ya tenemos muy, muy taladradas en la cabeza. Y un día me di cuenta que no solo el jugo de naranja, el cereal, la leche, los huevos, el jugo de naranja. Todos son campañas de marketing en épocas diferentes de la vida. Y me quedé pensando ¿qué es el desayuno. Si <risa> <risa> sí es desayuno, no como que me di un poco de uh, todo es marketing. de claro. Empresas que nos quieren vender cosas, no? Pero vamos paso Pero, a paso porque me parece súper interesante uh -huh. que empezar como con alguna de las cosas, a mí el jugo de naranja me, me voló la cabeza porque no lo sabía y es esto, bueno, es súper es interesante esto que decís de pensarlo desde la desnaturalización, desnormalización de las cosas que creemos que son así porque eh, por, porque no sé, así los mandó Dios. Básicamente sí, <risa> y en es realidad eso. son un puñado de empresas haciéndonos comer cualquier cosa una y otra vez y obviamente luego haciendo de eso currículas eh, que, que se que con las que se instruyen en las universidades. Lamentablemente. De acuerdo, eh, Pues fíjate que la tecnología se dice que de la tecnología con la que naces tú asumes que siempre ha estado ahí, la que se desarrolla hasta que sí. cumples como los 30 años la adoptas y de ahí en adelante ya prefieres no. En, de, varía según persona obviamente sí. pero el punto es que si ya existía cuando naces <risa> sabes como que tú nunca o sea es muy difícil cuestionarse esas cosas y sentarse a no sé hace muchos ayeres yo fui a visitar a una amiga eh, eh, esto fue una visita europea eh, yo siendo muy latinoamericana llego allá y pues yo me le digo que sí vamos a no sé creo que está preparando fondue y me dice oh comida de invierno en verano y yo así de oh wow ahí hay, hay, hay temporalidad no <risa> Además, claro. mal acostumbrada porque en Colombia tienes frutas todo el año, ¿no? Entonces ni claro. siquiera te pasa por la cabeza que eh, eh, hay como esta rutina, o sea, que, que la comida como que tiene eh, todos estos procesos. Así que en eso, pues, lo, como que senté cabeza en Colombia. No sé si esto pasó en Argentina, porque sí, pero en Colombia pasó y tengo entendido que en México también hubo este momento de apertura económica cuando de repente todo el mundo, estoy hablando como 80, 90, comenzaba a traer cereales de Estados Unidos. Y, y yo pensaba que era porque el cereal siempre estuvo ahí y resulta que era era la época álgida del marketing del cereal. Entonces tengo estos justo estos recuerdos como bien complejos que son dificilísimos de deshacer porque es que el problema es que crecimos con un jugo de naranja en la mesa, sabes? Pero a alguien se le tuvo Me que, que, que, es lo lo que es saludable. Ahí. Sí, además es saludable, hay algo como el jugo de naranja, vamos a decirlo rápidamente, el jugo de naranja es una extracción del azúcar de la fruta. De saludable no tiene absolutamente nada. De hecho, tomar de, tomar un vaso de jugo por día, de jugo exprimido estamos hablando, ¿eh? de exprimir el jugo de una fruta, genera una, una especie de consumo de azúcar libre en el cuerpo que está buenísimo, si lo querés tomar, tómalo, pero no con la idea de estoy tomando el, el, el manjar de la salud como se cree. Sí, ¿no? que, que, el que me va a curar de la gripa y la tos también, ¿no? Claro, y en realidad es algo tremendo. Bueno, contanos, por favor, cómo llega el jugo de naranja a convertirse en ese ícono de la de la salud. La verdad es que pasa igual que como con los aguacates. En, ese, en algún momento hubo sobreproducción. Lo que pasa es que de nuevo, hace tanto tiempo que, que ya procesamos como algo como una naturaleza de la vida. Esto es una historia de 1916, donde entonces estos como eh, granjeros eh, eh, californianos y, y floridianos, o sea, estamos hablando de una historia de Estados Unidos, comienzan a pensar qué hacemos con esta bola loca de naranjas que tenemos. Y su gran momento de éxito de marketing como empresa, primero que todo es que eh, eh, se unen ¿no? a, a calidad de, eh, de gremio, pero luego es que también comienzan a llevarle esto al eh, sistema militar estadounidense para la Segunda Guerra Mundial y en este tiempo ya después se inventan. De hecho, esto del concentrado y, y el transporte, eh, cómo sería utilizado estas cosas ¿no? como que eh, lo que hoy en día ya normalizamos como como el cómo conseguir jugar naranja si no tiene la fruta, no? Y entonces de ahí nace todo este marketing para justificar el por qué tenemos que invertir, en general en las naranjas no no dudo que hasta el gobierno estadounidense como que también de Europa está pagando una cantidad de dinero y, y, y salta con este uy es que es muy sano. no <risa> cuando en últimas quién sabe claro. qué tipo de la palabra colombiana sería chanchullos se estaban haciendo de atrás para <risa> hacer estos como acuerdos de eh, eh, pues de, de sobreinversión no de hecho todo esto arranca con lo que se conoce como esta empresa Sunkist que sigue haciendo jugos de naranja aún hoy aunque sí vale la pena decir que hoy en día la gente ya no toma tanto jugo de naranja como hace unos 10, 20 años. O sea, sí si lleva. es el carísimo el jugo de naranja, pero pero sí toman, caro. pero sí toman y tomamos en todo el mundo y acá en Argentina muchísimo, que lo, porque básicamente la industria alimentaria tiene dos grandes características, una es hacerte creer que vos necesitas algo que ellos están produciendo. Y la segunda, que es la que hacen todo el tiempo también, es hacerte creer que lo que te están dando como si sí es lo mismo que lo que era antes. Entonces, acá claro. viene el jugo envasado que pareciera que es lo mismo que un jugo de naranja exprimido. Ya el jugo de naranja exprimido te lo tomaste porque había superproducción y empezaron a hacer una campaña diciendo que era la panacea de la salud, porque tenían que hacer que las personas lo tomaran. Lo que estaba contando Ophelia, que después lo pueden ver en su YouTube, es maravillosa la explicación y <risa> tiene. Todos los, como los papeles publicados ahí es era la guerra, decían, bueno, mandamos, mandémosle la naranja a los soldados, porque básicamente era eso. ¿Qué ¿no? ¿Qué ¿no? ¿Qué ¿no? ¿qué lo, <ríe> que la gente sí, de, de, de, de la trinchera tome jugo y no? Y, y, y desarrollaron la tecnología y cuando termina la guerra, la tecnología queda ahí sin tener propósito. Es otra vez una tecnología de guerra que no tiene propósito alguno porque esos soldados ya estaban vueltos a su casa. Entonces ¿qué logran que la gente se lo tome y que la gente empieza a tomar sí, y hay, el jugo. Hay que una cosa más también y es que de hecho esto, esto hasta con el agua de coco eh, con todas las frutas en general, eh, pero el jugo de naranja está muy presente, eh, que los procesos de eh, de hacer concentrado, de utilizar, que es el que lo ponen en polvo eh, y, y hasta el proceso de pausterización o de pasteurización, o sea, todos los eh, jugos, el, el agua de coco, todas estas cosas que te venden como curas milagrosas, pierden todo lo que sea que les hace milagrosas cuando pasan por estos procesos. Uh -huh. O sea, si tú quieres, eh, llevarte los beneficios de tomarte un agua coco más te vale que o bajes el coco <risa> o si lo, lo compres y te lo tomes desde ahí. Porque si ya pasó por el supermercado, eh, pues es que también del otro lado tienen que tienen que pasarlo por estos procesos porque no te pueden vender algo en una botella que no ha pasado por proceso de pasterización. ¿no? Pero pero lo lo complejo aquí es que claro que no te van a decir eh, de paso asesinamos todos los beneficios <risa> para poderlo transportar, no? S sino que te siguen diciendo es muy bueno para tu salud, es espectacular. Y entonces eh, también está eso, no? Que, que igual, igual y como vi a alguien por ahí en los comentarios que él estaba diciendo, igual y si de todos modos, si quieres estos beneficios de lo que hay, lo único que puedes hacer para obtenerlos es sacarlo de la fruta tú. Claro. Y llevarte, llevarte sí, lo lo de que la que fruta a buena de pasa, <risas> claro, sí, bueno, pero nosotros venimos bueno, esta idea de hay que desayunar un juguito de naranja, es eso, básicamente o sea, sépanlo, a partir de ahora eh, el jugo de naranja, hubo una reunión en una oficina en California y en Florida, diciendo cómo hacemos para que la gente tome esto porque si no la tenemos que tirar entonces, Gracias, ahí se inventó, con las manzanas hay una historia muy muy similar las manzanas en su momento, se usaban un montón para hacer sidra en Estados Unidos había como todo una, una, un comercio gigante para, de, de la manzana hasta que viene la ley C y no saben qué hacer con las manzanas, entonces inventan esto de An Apple a Day takes the doctor away, o sea, una manzana por día te va a resolver la vida y la manzana es la mejor fruta. Y era gente que iba a evangelizar en realidad contra el alcohol, impulsando wow. la, a la manzana. Y ve, ve <risa> eso, claro. Y, y ya no lo cuestionamos, no? Porque crecimos no. con eso, no? Es que son estos recuerdos, lo cual me pone la duda de qué habrá pensado nuestras abuelas o nuestras mamás cuando se les propuso esto por primera vez, no? Digo, hoy en día tenemos el Internet y claro. nos enteramos de todo esto. Pero en ese entonces pues puede que se lo hayan creído completamente. ¿no? Pero completamente, porque además venían como personas de eran como personas dedicadas a eso. El nacimiento del marketing para mí debe haber sido súper interesante de, de, de explorar y de ver, bueno, de qué manera llega todo esto. Otra historia súper interesante que vos contás en, en este video, que es maravilloso, es eh, la historia de de, las, de, de, de Kellogg's. Y eh, eso yo, bueno, lo, yo lo conté alguna vez, pero está buenísimo que lo repasemos. La historia de los cereales, ¿no? Los cereales que en realidad ahora parecen como algo, vieron que acá en Argentina Argentina se usa mucho que si eh, no sé, los niños tienen que ir a la escuela y tienen, le toca el desayuno saludable, las familias van enseguida y compran cereal, cereal sinónimo de saludable y es como comprarle un paquete de caramelos, pero no Eso se sabe. también es el marketing a lo que más da. Sabes qué es lo más malvado del marketing del cereal? Que se inventaron este eslogan que todavía se usa mucho. Parte de un desayuno balanceado que implícitamente comunica que hay desayunos desbalanceados, sabes? Y si te fijas, Real. ahí mismo lo admiten, es parte de un desayuno bueno. O sea, es como de esto no es el desayuno bueno. No, es parte no, de el desayuno bueno está allá, así que tuve por él. Y, y así te lo venden, ¿no? Y, y ahora hay gente que siente que desayuno de modos incompletos porque no tiene la parte del desayuno balanceado. ¿Me explico? Es como que del sí. cereal, ajá sí. el cereal, exacto. Sí, pero en encima no me acuerdo. Esta es una estadística que no he corroborado, pero me ha dicho que hay algunos cereales que tienen más valor nutrimental, la caja del cereal. Que claro, es... seguro. <risa> <risa> bueno, pero que bueno. Ya, pasan por un, un proceso de destrucción total. Bueno, pero es reinteresante esto, la historia de los hermanos Kellogg's, eh, eh, que eran básicamente personas que se dedicaban a buscar una vida de pureza, y hablemos ahí, ¿no?, de biología y de, y de purificación de los cuerpos, eh, como el higienismo total, en donde se buscaba curar a las personas, sobre todo de sus instintos masturbatorios, ¿no? Había como una cosa sí. de, bueno, ¿sí? <risa> te gustaba, no, mucho pasearte, tenías no, que comer cereal su... para curarte. <risas> y, y convencieron a gente que sí, es que eso es lo más impresionante, que hubo gente que dijo no oh, tiene la razón este señor Don Kellogg. No es como <risas> tenían una casa de retiro, tenían una casa de retiro donde la gente iba a curarse de sus problemas. Eh, psicológicos en relación al, al sexo. Entonces los metían ahí y así fue como se inventa el cereal de Kellogg's y así fue como se inventa no, como la idea de bueno, vamos a tener un cuerpo saludable, que es un cuerpo más puro, que es un cuerpo más despojado, que obviamente es un cuerpo también más magro y les daban de comer esto, que era una porquería básicamente al que era como retiraron. parte del castigo. no, Sí, yo creo que este tema de bañarlos en azúcar y demás fue más adelante cuando dijeron hay que venderlo como sea no y, y entonces comienzan básicamente ahí a espolvorearlos a ver si a alguien les interesa. ¿no? Pero <risa> por, no fuera fue del, por fuera del claustro ese, donde claro, hay un castigo que era de comer azúcar, eh, digo, de Ajá. comer sin azúcar, de comer, <risa> de, comer de, de comer sin azúcar, de comer sin gusto. Pero y ahí luego... siguen todavía, ahí siguen. Y fíjate que luego se inventaron ¿no? este tema de venderlos con mascotitas que también dice mucho acerca de de lo lo vacío que es el producto. Digo, no es que esté diciendo que el que tenga mascota implica que ya no hay producto, pero pues sabes ahorita en México las quitaron. Sí, exacto. Es como no hay de qué hablar. Tú ponlo esa cosa. A ver si, si llamó la atención, no? Y aquí en México las quitaron hace poco porque, pues, bueno, México tiene un problema de obesidad. Entonces quieren, como no, y la gente está, hay gente que está genuinamente enloquecida, no? Porque, como porque dicen que ya no se relacionan con el cereal y hablo un poco de nuestra psicología, no? De, de, wow. de cómo, pues, es que en últimas sí son personas que son buenas para vender. Mira, el marketing de productos tiene también una historia súper interesante. La persona que primero propone esto, ahorita se me va su nombre, ahorita lo recuerdo. Pero la primera, la primera persona que desarrolló o sea el padre de, del marketing, como lo conocemos, fue, si mal no estoy, nieto o sobrino de Sigmund Freud. Y entonces ¿Sire? cuando se está desarrollando la psicología, él se percata también de estos estudios, de lo que West viene a ser luego este gran área psicológica y se inventa una cosa que al sol de hoy todavía eh, hay mucha gente. O sea, primero que todo es, es lo que es el marketing, pero se inventó una campaña de marketing que al sol de hoy todavía aplica, donde él dice que el modo de vender productos no debería ser sobre los bienes que el producto ofrece. Antes, por ejemplo, los coches, los carros se vendían así: tiene un motor de tanto, tiene ruedas de no sé, como que te daban sus especificaciones y tú sobre eso seleccionabas según tus necesidades. Esta persona decide atar estilos de vida con consumo y su campaña, su primera gran campaña fue decirle a las mujeres, Estamos hablando que esto es 1920, 1930. Decirle a las mujeres que si fuman son independientes y se inventa este tema de que acabas de eh, pasar por una sesión de amor con tu pareja y prendes un cigarro, wow. que es un cliché inmenso que de toda nuestra no vida, de todos encima. lo hemos hecho. Todos, Ajá. todos lo y, hemos hecho y comienza a atar estilos. Sabes, es como esto estilo de vida. O sea, tú eres peor persona porque no consumes esto. Y entonces como se vuelve identitario, por eso es que estamos metidos en este problema, que desa desarmar eso es un... No, es que yo desayuno cereal y, y jugo de naranja porque soy una persona saludable, ¿sabes? No porque claro. es saludable, sino porque yo soy una persona. Entonces, si te lo quitas, es un quién soy yo, <risa> ¿no? Y por eso cuesta tanto desarmar esto, porque es un tema sí, identitario. Es. Es muy, es muy sí. fuerte eso. Y eso que, que. No, no, no, estás, estás, estás, estás acá. Eh, no, bueno, y, y eso nos lleva finalmente al desayuno en sí. El desayuno en sí es un invento de Kellogg's y de las marcas. Desayunar es básicamente, vos lo explicás muy bien, entre cosas, romper el ayuno de, el, de las horas que sea que estuviste ayunando porque estuviste durmiendo. No tiene que ser ni la mejor comida del día, ni tiene que tener eh, jugo y cereales. Eh, básicamente la idea del de desayuno, así como lo estamos armando hoy, está subrayado por un montón de estudios y un montón de cosas, todas patrocinadas por Kellogg's y Nestlé. O sea, sí, sí, de acuerdo. En México tenemos un problema. En México tiene un altísimo consumo de refrescos de eh, colombianas. Sí. No, no sé cómo se llamaría. No sé gaseosas, cual, sí, gaseosas, sí, también. Caseosas. Um, y en la superficie suena a que, a que te, es moralino no claro la gente que se deja tentar, por eso pues un poco pero pues también del otro lado pues el azúcar es adictivo no uh -huh. um, pero luego un día alguien me dice es que Coca Cola tiene mejor distribución que los sistemas de agua total y, y te percatas de, del pro, de dónde por dónde va el problema no es, es sí <ríe> no, entonces ah, digo yo desde lo personal soy la última persona en fiscalizar qué come cada quien, ¿no? <ríe> que consume, también sí sí Si te quiere dar un, un, ¿sabes?, un momento de indulgencia, adelante. Eh, no más que si sí, vale la pena cuestionarnos el por qué, además porque, a ver, si el cereal no es bueno y es un momento de, de darse esa como indulgencia, el azúcar, no va a empachar de azúcar, ¿no? Como, que, como, como decir, voy a fumar, ¿no? Porque Porque <ríe> quiero fumar y es mi cuerpo mis decisiones, ¿no? Pues por lo menos que se sepa que por eso es sabes en vez de o oh, es porque soy una persona muy sana, porque el marketing me dijo que y de, no, no, no, no, no. Sabes como que yo creo que en eso sí hay algo que observar. Hay unas historias muy bonitas detrás de esto, pero luego de pensar cuando yo hacía mi video este de los desayunos es un qué más, qué más tenemos por ahí que no todavía no nos hemos cuestionado. ¿Sabes? Bueno, es, de hecho, sí. el concepto del desayuno en general, yo lo, lo preguntaba mucho en mi video en su momento, ¿no? tenemos que desayunar? No. ¿A qué hora? Qué bueno, es, antes? Su, bueno, es que sí, porque la idea esta de, de haber normalizado todos nuestros actos cotidianos es la mejor manera de tenernos además obedientes. Las personas pueden decir, ¿Ah? mira, el jugo no, el ah entonces ¿qué desayuno? como es, es una cosa muy muy compleja como eh, si nos sacan eso nos dejan un poco a la deriva hay una eh, la libertad da, da mucho miedo a las personas no porque decís si ah no para mi vida estaba ordenada alrededor yo iba con mi changuito ya sabía como en qué lugar iba agarrando cada cosa si no tengo eso qué y es una de las cosas que genera muchas veces una respuesta como más enojada de... no sé si a vos se te han enojado con con tus videos y con las cosas que decís pero muchas veces y sí porque salir de, de, de Justamente de esto de, bueno, la cosa es así porque es así, eh, perturba. La persona se claro, perturba. Sí, sí claro. Y más es si no son nutricionistas ¿no? diciéndolo. Dice Cami Carnival claro. en el chat: desayunar es romper el ayuno. Entonces, e igual, en algún momento, hagas lo que hagas, vas a desayunar. <risa> Tienes la razón. Totalmente. Pero luego, luego, por ejemplo, ya me acabo de acordar de otra que tampoco es una una de estas que, o sea, que es otra de estas comidas del marketing: el tocino. El, el tocino en el desayuno también fue. Eh, tiene una historia de eh, venta por marketing de alguien que aprendió a hacer tocino y en esencia dijo: Vamos a ver cómo se lo metemos a la gente. <risa> no hay no más desayuno, por todo el desayuno. <risa> Sí, de acuerdo. Está muy rato el, el sistema de la comida en general, ¿no? Eh, creo que también la otra cosa que ha cambiado mucho es el tema de las porciones. Volviendo a la historia de Kelos, la porción del cereal. ¿Sí? De hecho, hace nada la gente, mitad de Kelos, me envió un regalo. Por ser eh, el del orgullo, no hay patrocinio, prometo. Este, pero me lo me dieron una caja que está taposa, está tapada de bandera de LGBT, porque soy esta persona. No sé, es parte de, de cómo soy influencer y mmm, me traía un plato, un, un plato hondo que sí. era así. Sabes? Y Chiquitito. yo pensaba, esto tiene que ser la eh, medida específica de, sabes? O sea, la medida recomendada de lo que tienes que consumir. Y seguro lo envían así porque pues hasta capaz y capaz y obligado, ¿no? Yo, o sea no, no creo que lo estaban enviando así porque oh, tú que comes poco, no sé, sabes. Pero así mira si resulta que el, el, cereal también te recomienda que te lo comas por el, el equivalente de por una barrita. Pequeñitas. Es que el equivalente una barrita de estas que compras en el súper. si la desahojas, eso es tu cereal de la mañana, según no, no, no, es tremendo. Ahora, ¿a vos por qué, te, por qué te empezó a dar como esta intriga de, un poco lo contaste, pero está bueno como se sumó más gente que lo que, para ahí los cuentos, otras lo refresquemos, ¿por qué te empezó a dar esta esta curiosidad y empezaste a buscar? Porque una de las cosas que a mí más me, me, me interesaba y me interesa de sostener este, este espacio así, es llamar personas que hayan podido salir de este reino zombie, que a través de la información y a través de, se puede salir, no hace falta mantenerse, y no hace falta tener estudios de ninguna disciplina específica relacionada con la Alimentación, solamente hace falta por hacerse la, el tiempo para dar con la información que luego nos haga por hacernos cargo de nuestras propias vidas y elecciones. ¿no? Ajá, total. ¿Sabes qué? Decisiones informadas. Y de nuevo, no por fiscalizar el consumo de nadie. Si tú te quieres ir y empachar con tu cuerpo tus decisiones, adelante. Pero hazlo con gozo de, de que es algo dañino, ¿sabes? Como que en vez de, eh, haz, hazlo con el, en vez de hacerlo por el convencimiento de que te estás sanando de algo. Como cuando dicen, vamos a. Eh, consumir una dieta detox y es de a ver cuál es la toxina particular que están tratando de desperdiciar de, de a ver de. No, pero bueno, eh, no más por explicar. Entonces, porque además de paso, déjame decirte solo que estoy enamorada de la gente bonita que convocas toda la gente, que es sí. gente espectacular. Me siento eh, eh, entre gente muy inteligente. Sí, sí. <ríe> eh, sí porque eh, están hablando, no? This lo pero el cocino es un pedazo de cerdo cocinado, no consumen animales. Estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Eh, el punto es que como yo me comunico desde YouTube, eh, de nuevo estudia física, yo me comunico desde YouTube, eh, es muy fácil toparse con gente que eh, viene muy desinformada y está bien. A fin de cuentas yo creo en la capacidad de cada quien de aprender. Pero esta cultura por lo general he visto que no se trata mucho. En el Internet te topas con gente que está aquí con para decir a las otras personas cuáles son las verdades únicas y no cuestionarse, no el proceso del aprender, el cuestionar uh -huh. el, el, el, el trabajar desde la formación del pensamiento crítico. Entonces, si bien mis contenidos no son del pensamiento crítico per se, esa es mi misión. Como que yo me la paso diciéndole a todo el mundo soy youtuber. O sea, duden de mí, ¿No? si vieron algo aquí que no vayan y googleen por lo menos para corregirme a mí. Y si ustedes hicieron eso, ya gané yo, porque ustedes se informaron. No, o sea ustedes fueron a Google y buscaron algo, listo, perfecto, nos estamos informando en, en general. Entonces yo me la paso buscando estos como espacios de deconstrucción. ¿no? En, no sé, hay muchos mitos y leyendas del cómo comportarnos que por fuera de la comida, nos afectan, sabes, es el, el tema de transportes, coches, bicis, ¿no? muchas cosas que piensas que son tan así, no, de ejercicios, a qué horas, este tipo de cosas, consumos, demás, este, eh, y, y si mantienes una mente abierta vas a topar de todo. Hay una cantidad, por ejemplo, no sé, hay una cantidad de evidencia que topa que hay muchos consumos psicotrópicos que están muy castigados desde lo moralino, que resulta que son espectacularmente buenos para lidiar con la depresión. Y entonces uh -huh. hasta ahorita se está investigando eso después de que en los setentas <risa> no ya habían doctores locos jugando con estas cosas, pero no no se aceptaba en sociedad y entonces de nuevo el tema de la comida fue que me dio mucha risa que o sea de nuevo el jugo no el cereal no la leche no el tocino no eh, qué sí si se desayunan sabes como que mi primera pregunta es un entonces qué sí si es verdad no o sea se me cayó el mundo <risa> <risa> porque además sabes qué Siento yo que hay algo raro donde está esta cultura de como de desayunar postres. ¿sabes? Como que todo es dulce. No sé si esto ya viene a ser muy estadounidense quizás y yo pues como colombiana y ahora me... No, no, no, acá también, acá también. Igual, no, que igual. Okay, igual. igual. Dicen que, hable, dicen que hay cosas que no alcanzan a entender porque hablas muy rápido. Yo quiero decir ah, que no, yo no, cuando no, fui a México todo el mundo me decía que hablaba muy rápido, así que es la primera persona que habla... Vengo de, soy de <risa> Colombia, de la tierra del café, entonces eso río es peor, sí. Claro, es, porque es una mezcla es, entre Colombia y México en el en la tonada. No, todo mal, todo mal. Perfectamente. Les pasa mucho, sí. Y pues bueno, eso luego, luego me que aprovecho y más bien y te pregunto porque este es tu tema, el que sí es un, o sea, me acaba de despertar, definitivamente la verdad es que me gustaría creer que hay algo de verdad en estas o sea que si, si, o sea, si se desayuno con jugo de no es tan grave sabes no más que es marketing um, no, no, espero que no sea dañino y bueno es un buen de azúcar no es así es verdad entonces la pregunta es que si sí es un buen desayuno no sé si no sé si tú puedes responder esa pregunta mira eh, la verdad es que eh, hay que No, es que hay que ver porque, por ejemplo, en, en, en, en, en distintas culturas desayunan distintas cosas, porque desayunar es eso, es romper el ayuno y, y pasar a comer comida. Entonces hay que, o sea, yo, por ejemplo, en mi casa somos de no desayunar a la mañana. O sea, la, la, el desayuno sería el almuerzo. Entonces nosotros almorzamos claro, directamente. Claro, Porque, sí, pero claro. nadie, pero mi hijo, por ejemplo, a la escuela. Entonces, ahora, yo puedo decir, estoy desayunando al mediodía mientras me como un pedazo de tarta con ensalada, porque básicamente, objetivamente, es el desayuno. Eh, el tema es que, bueno, obviamente hace falta, y esto también es, es interesante, como la industria ha logrado ir sumando situaciones del día para comer, como hacer de nuestro día. Ahora se habla, por ejemplo, de seis comidas, ¿no? Y está esta obsesión porque las personas introduzcan más momentos de comensalidad. En Estados Unidos en un momento se había puesto, yo no sé si vos lo estáis ahora, pero hubo una, unas publicidades para el post cena, como el, el snack. Después de la cena. O sea, claro, nada sí, claro. antes de morirte. Sí, <risa> Rápido comete claro. algo. Bueno, entonces bueno. Ese, ese, esas instancias alimentarias. Luego, ¿qué hace cada uno con esa primera comida? Depende del momento del día, depende de dónde esté, qué, qué le guste comer. Yo lo, lo único que sería como que sea comida de verdad, que no sea una cosa de paquete, que le estén metiendo ahí cosas que no sabes. Hay gente que come en mi casa, por ejemplo, mi hija come una fruta siempre, ¿eh? ella come una fruta. Y eso es después va comiendo a lo largo del día, cuando cuando tiene ganas, eh, pero eh, lo, lo, las criaturas hoy acá en, en Argentina se, se levantan y toman una leche chocolatada, por lo general. Eh, sí, Yo una galletita. <risa> Yo también, segura, Sí, ¡gravísimo! Claro, ¡Gravísimo! <risa> ¡Gravísimo! Uh. Porque además, o sea, Nesquik, por ejemplo, que es la marca que acá hizo más porque eso suceda, tiene un dinero invertido gigante. Entonces, los niños o desayunan en las. Eh, eh, va a ser un vasito de Nesquik O luego en la, en la escuela, lo que más se saca, lo que más se retira de tachos de basura en las escuelas en Argentina son los bricks de un juguito que se llama Bagio, que es el más consumido. Entonces, eso es lo que más comen los niños en las escuelas. Básicamente, 20 cucharadas de azúcar. 20, así como bebidas. A todas horas, a todo momento, claro. A todas horas, a todo momento. Sí, es, es una cosa hermosa. Imagínate que luego eh, está este cuento de cómo, a ver, es que también desarrollan la tecnología del transporte y ahora la tienen que abusar. No, si lo piensas, eh, los Tetrapac en particular que los mencionan, eh, pues en esencia permiten que la comida esté, eh, se pueda tener en aquel por más tiempo y por eso te la empujan a como del lugar, no? Porque si te venden algo que se va a dañar en unos dos, tres días, irónicamente tú creerías que eh, crea más urgencia, pero al parecer más bien lo que crees que la gente se enferme más. Entonces prefieren venderlos como con Tetra Pak. Pero sí es verdad que eh, eh, a lo largo del marketing nos van empu empujando, porque a ver, se supone que el tan, eh, que no sé si se llame así. En el la jugo tan sí, sí, el, sí, sí, acá el, el, igual. El jugo tan, ajá, exacto, um, y, y, o por ejemplo leche en polvo. Todo esto fue un invento de los sesentas para poder transportar comida al espacio. Que luego sí. resulta que no fue tan buena idea porque, pues, todo ese polvo andando por todos lados es lo último que quieres que se meta, sabes? Eh, y y, y eso no tiene nada que ver con la NASA. Sabes? Bueno, en su momento, 160, pero pues todavía hoy te lo venden como desarrollado por la y hace 50 años. No es como parece chiste, es como hacer negocios desde el FAX, no es buenísima idea. Eh, pero, pero sí hay como algo hay que cuestionarnos acerca justo del cómo consumimos en el tema de los horarios de desayuno, almuerzo, comida. México tiene un desorden que creo que se correlaciona con algo que sucedió en España. y si alguien sabe, aprovecho y pregunto. Pero el tema es este. En México tú tienes desayuno, comida y cena. Y entonces eh, por mucho tiempo la comida, que es lo que vendría a ser el almuerzo en el resto de Latinoamérica, la comida es como hacia las sí. dos en los fines de semana, hacia las cuatro de la tarde. Y un día me percaté que lo que sucede es que, por ejemplo, en Colombia dije desayuno, eh, comida y cena. No. Eh, en Colombia, sí. tú, perdón, <ríe> tienes desayuno, como y cena. En Colombia tú tienes desayuno, almuerzo, comida y cena. La cena viene sí. después de la comida y la comida es como a las seis, siete de la tarde, ¿Qué puede variar. Bueno, la hora, en la que baja el sol, no depende del país en el que vivas y pues evidentemente hay estaciones. Y la otra es que en México entonces se saltan el almuerzo y se van derecho a la comida, sí. motivo por el cual pasan cosas muy raras. Por ejemplo, los fines de semana que la comida o sea, el almuerzo viene a ser como a las tres, cuatro de la tarde eh, es muy normal ver a latinoamericanos muertos de hambre a las tres <risas> preguntándose qué está pasando en reuniones sociales? ¿No? Porque nadie, porque nadie le importa nada, no? Pero, pero manejan un horario raro. Y alguien me dijo una vez que en España también es así. Sobre decir que eh, eh, a estas tres o cuatro, luego le añaden lo que se llaman estas colaciones, no? Entonces, eh, hay gente que yo, yo, yo creo que comen ocho veces por día. <risa> no, sí, sí, no. Total. Y, y no sé si eso es más sano o no, porque se supone que mantiene tu, eh, este metabolismo andando, no, pero luego yo creería que eh, eh, eh, me gusta mucho como lo dices, es cuando te da hambre, no, cuando el cuerpo lo pide ya. Bueno, sí, pasa que además eh, no sé, yo una vez entrevisté en, en, en mi libro Madaleche el, entrevisto a un, a un biólogo que se dedica como a la parte del de estudio evolutivo y, y, y como que me hablaba él, esta idea de bueno nosotros tenemos siempre la idea de que tenemos hambre todo el tiempo, como que nuestro, nuestra pulsión es hacia el hambre, ¿no? Como que el hambre es lo que sería el, el mecanismo eh, pulsional que nos lleva a buscar la comida pero en realidad es, es es tan potente o más el mecanismo de saciedad, porque el hambre te pone pone en riesgo en la selva, no estamos hablando de hacia dónde traen claro. evolucionadas nuestras biologías. El, el hambre te pone en riesgo y la saciedad rápidamente te saca de ahí y te permite como guarecerte y no salir a no salir a buscarlo y nada. En este sistema está roto ese mecanismo porque básicamente la saciedad no existe. Entonces eh, vos necesitás tener hambre todo el tiempo porque no sos funcional al sistema si vos no decías consumir todo el tiempo lo que fuere comida en este caso por sobre todas las cosas. Entonces, eh, básicamente esta idea de que hay que comer todo el tiempo, hay que comer un poquito todo el tiempo, se corresponde mucho más con la idea de ser un buen consumidor que con la idea de ser una persona que registra sus propias necesidades y deseos, claro. <risa> cuando claro, quiero comer sí, a, un, a, a una criatura que no está como condicionada, bueno le das de comer si no tiene hambre. O sea, cierra así y dice no, no, no quiero comer. Y aunque, la, aunque lo abries, no va a querer comer y va a tener hambre claro. en el momento en el que tenga hambre. Y hay veces que son como mucho más espaciados los momentos de, de hambre. Y esto además lo topo muy congruente con luego más adelante hice otra investigación por otro motivo. Eh, estaba observando esto de eh, las cocinas automatizadas no y para dónde va, porque tenemos inteligencia artificiales estas cosas como que qué va a pasar con eh, pues estos ya hay buenos lugares que te preparan la comida, no desde un proceso que, que deja mucho que pensar, no? Pero eh, me topo con que hay gente que argumenta que lo que nos hace seres humanos es el hecho de que cocinamos por el invento sí. de la cocina, o sea, en esencia es un estómago externo. Tú preprocesas ¿Qué? la comida y la consumes. Por consecuencia, podemos consumir comida de altísimo valor nutrimental versus literal bajar la fruta y morderla, porque si la cocinamos, entonces sabes como que podemos maximizar un poco su, o sea, potencializar la comida, pues. Y esto, entonces, nos permite tener menos momentos de intercambio con la comida a lo largo del día, porque sí. con una comida ya tiene suficiente energía para aguantar la gran mayoría del resto del día. ¿no? De hecho, los romanos creían que con comer una vez al día era suficiente, pero bueno. Y el <risa> tema es que por consecuencia de esto, nuestro desarrollo nos ha permitido mantener estos cerebros que son para nuestro tamaño muy grandes. O sea, yo sé que hay cerebros más grandes con más neuronas, pero relativo al tamaño del cuerpo te tenemos unos cerebros inmensos y requieren de una cantidad inmensa de energía. Los simios, no orangutanes, impases. los simios, por ejemplo, le dedican el 80 ciento de su día al consumo de comida. Claro. Porque porque la comida que comen no no tiene tan alto va valor nutrimental como la comida humana, que es preprocesada en el exterior, como la cocina. Entonces, por eso hay gente que dice la cocina nos volvió a seres humanos. Digo. Total. Hay gente que viene sí, a la sí. cocina también, ¿no? <risa> están preguntando cómo se llama Ofelia Pastrana. Búsquenla, busquen su canal de YouTube. Está acá en Instagram. Y tenés un montón de, de, de, de intereses y un montón de cosas a las que te dedicas. Sí, es fascinante. A mí me, me encanta porque es como hay, hay de todo en tu, en tu universo. Eh, lo de la comida, creo que es una, una cosita así pequeña, que básicamente <risa> muestra que alguien, cualquiera de ustedes, los que están del otro lado, todos los que están del otro lado, Pueden agarrar y pueden ponerse a buscar, y que en esa búsqueda van a encontrar la manera de dejar de repetir conductas que tal vez no, no les copa o tal vez los vuelve más libres a salirse, sobre todo de la automatización y de la normalización de ciertas formas que, que corresponden a que seamos muy buenos eh, exponentes de un sistema que <risa> se cae por todos lados. Porque si estuviéramos la bien, cuer, todo bien, sí, chico, ayer acuerdo, explotó el mar, acuerdo. ayer se prendió fuego el océano. <risa> <risa> Y de nuevo yo genuinamente sí. mi posición es contra la mentira, sabes como que Bien si nos dicen que el cereal es es, es este un postre, ¿sabes? Y, y algo que y ya, no, entonces tienes tu tiempo de gozo hoy comer el cereal para celebrar, no sé, ¿sabes? Que, nos que es este eh, lo que nos va a hacer perder peso, porque es casi te lo dan, ¿no? Es este cómo es la dieta del cereal para perder peso, solamente una taza de cereal al día, pues bueno, no es no es el cereal, ¿eh? es tu ayuno intermitente. Totalmente, como que hay hay mucho ahí que yo creo que no nos dicen, y, y, el hecho de que tengamos que tener doble esquema de sellos, habla mucho también del cómo no quiero decir que no estemos leyendo, sino de cómo está de corrupto el sistema, porque, porque si lo piensas, en todas las cajas nos dicen el valor nutrimental, sí hay trampas, pero ahí está, sí, pero los ingredientes sí es están que... en todos lados. Sí. Esto debería ser suficiente para que tú digas oh, sí, está lleno de azúcar, pero no. Bueno, es en Argentina no. Encima. Pero no, en Argentina no, las marcas no tienen por qué poner cuánta azúcar agregan. Entonces ahí vos no podés saber. En Argentina la trampa es profunda. Estamos en un wow. estado peor. O sea, las no marcas te reservan creer. el derecho de decir cuánta azúcar agregan. Entonces ahí eh, uno agarra un paquete de galletitas y no sabe cuánto azúcar le pone. O un yogur, por ejemplo. Los niños comen yogures acá creyendo. Las familias compran ¿no? yogures creyendo que son una cosa eh, nutricionalmente maravillosa y tienen ocho cucharas de azúcar, pero en la marca ah, no lo dice. El eh, es niño está feliz <risas> corriendo por las casas y por dos horas seguidas. Seguro ha de tener azúcar, ¿no? <risas> no lo no, no puedo creer. Impresión. Todo eso sí. Wow. Sí, sí, sí, es, exacto. es todo, Entonces es todo sí como ¿Qué te digo es, es un es un eh, lo que me salta es la mentira y entender las historias decía o a alguien de este mes decía. tú crees que eh, la Navidad no era también un esquema de marketing para vender bolitos? pero um, el punto es que sí. sí hay que cuestionarnos mucho esto que vemos de modo muy recurrentes. no, no por no por ir contra el sistema, aunque si lo quieren hacer adelante, no? <risa> um, o sea, no, o sea no, no por llevar la contra, pues, sino por informarnos porque esto es lo que nos va a liberar y permitir discusiones sanas que construyan, no es, es un es un. Esto sucede eh, eh, porque hay que entender de dónde viene el mensaje también, no? Nestlé es una empresa que va a hacer lo imposible, lo imposible por esconder eh, el. Eh, ni siquiera no son Nestlé, todos, todos los que vienen de la comida a ver en Coca-Cola. No sé si esto eh, eh, pasa en Argentina, pero Coca-Cola tiene un dilema con sus edulcorantes, como con lo que endulzan la Coca-Cola, eh, porque se supone este es de los goles mediáticos más exitosos que he visto en mucho tiempo. Se supone que la Coca-Cola mexicana tiene un eh, tiene azúcar de caña y la Coca-Cola estadounidense tiene azúcar de eh, ¿cómo se llama este que viene del maíz? De maíz, jarabe de maíz fructosa. Sí. Exacto. Muchas gracias. <ríe> y entonces eh, está este cuento de cómo en Estados Unidos te venden la leyenda de que la Coca-Cola mexicana es, es la mejor. Bueno, eso por un lado. Luego el otro cuento es se sabe y se conoce y se entiende que las, eh, los refrescos, las gaseosas en vidrio, eh, mant literal mantienen mejor su sabor porque no, no, no reaccionan con el vidrio. Además el vidrio se puede reciclar, que es buenísima idea. Pero en, as en, en plástico, el plástico sí suelta a la bebida. Y no les importa, obviamente. Sí. Eh, eh, y, y cuando estamos hablando de que esto sea algo así como un altísimo, porcentaje de plástico que se imprime del mundo, lo hacen para los bebidos y los refrescos da un poco de ella, ¿no? Pero entonces okay. ahora. Como se creó la leyenda de que la Coca-Cola mexicana tiene un endulzante diferente que capaz en una época así lo que así. Eh, entonces hay gente que comenzó a llevar Coca-Cola mexicana a Estados Unidos. Hasta que Coca-Cola decidió empaquetarla por su propia cuenta. Entonces en Estados Unidos está en una Coca-Cola que es la misma. O sea, y ahí lo que quieren youtubers que se han puesto a hacer estas pruebas para ver cuál es el edulcorante que tiene. el mismo, o sea, con, o sea, tiene es la, la misma bebida, pero le ponen este Coca-Cola mexicana. Eh, y la espectacular. Venden más cara. Y la venden más cara. Es espectacular. <risas> Lograron que la gente eh, pagara más por un producto solo porque les hace sentir que tiene un sabor diferente. Y la verdad es increíble. que la diferencia, sí, la diferencia entre el azúcar de caña, eh, eh, Corrígeme, eh, a ver, porque si este sí me lo explican, me lo explicó mi biólogo hace unos talleres, pero el del azúcar de caña y el azúcar este de maíz es que eh, uno de los dos, solo uno de estos dos, te hace sentir saciedad o te, o te da un sentir de saciedad más rápido que el otro. Eh, eh, evidentemente el que quieren usar es el que no te hace sentir tan llena. Porque es Bueno, todo. lo que pasa es que la, con la fructosa, con el jarabe, con el jarabe de maíz de alta fructosa, lo que ellos pueden hacer es regular la cantidad de fructosa. La fructosa es lo que genera un montón de, eh, como, el, el, el, digamos, el jarabe de maíz de alta fructosa y el azúcar, los dos tienen glucosa y fructosa. Pero en el jarabe de maíz de alta fructosa, al ser algo creado a través de una enzima que va despertando la, la fructosa, pueden regularlo y pueden provocar que tenga más. Entonces, eh, bueno, muchas veces esta cosa sí. de que tenga más es muy benéfico para la industria, obviamente, porque la fructosa claro. es lo que te, te, te mete directamente en el cerebro, traspasa la placenta, tipo, <risa> tiene <risa> un montón de, de cuestiones la fructosa. Es como algo claro. igual que los edulcorantes, ¿no? La, la verdad es que eh, es muy increíble porque uno podría decir, bueno, ¿lo hacen a propósito o, o solo les sale así? Yo creo que hay algo realmente... Uf, <risa> que el sistema ya estamos sí, en un momento no. donde se hace a sí mismo tan efectivamente, es tan efectivo como logran siempre dar con aquello que va a mantener a lo largo de las generaciones eh, como en alta, en alza, el, la adicción el pensamiento crítico. Bueno, esto que vos decías al principio, una persona que está enfrentada con un hábito, con, con una con, con una creencia con la que nace, luego es muy difícil romperla y romper nuestros hábitos, romper esta, esta inercia cultural que tenemos. Es de lo más difícil que existe. O sea, requiere una especie de valor gigante, porque además es ir en contra de la sociedad en general, porque es como desafiar a la sociedad en lo que la mantiene segura de y unida. Acuerdo, o sea, sí. si todos el, comemos el, jugo el, de naranja, ¿qué te pasa? ¿Qué sí, claro. te, claro. ¿Qué sí, te claro. pasa con el lácteo? Si tan mal estamos, tan mal nos salimos. Básicamente todo el tiempo es eso. Claro, sí. Además vas en contra de, eh, digo, no sé si me imagino que esto pasa en el resto de Latinoamérica. México tiene una industria muy marcada de venta de productos eh, preprocesados no o procesados, no perdón, de eso esos que vienen en bolsitas, paquetes, no galletitas, panes, porque duran sí. mucho, mucho. Entonces, por supuesto, si tú eres un vendedor o vendedora que quiere vender panes, galletas, refrescos, los pones en el anaquel y pues, tienes meses con eso. ahí, ¿no? En vez de tener que vender como comida más fresca que literal para durar el día. Eh, pero eso, aunque suena, suena beneficioso, no es, Estamos desarrollando comidas es, claramente el problema es que el enfoque no está en la salud de quien consume y entonces. Eso deja muchas dudas. La pregunta es si para estas empresas la salud de quien consume debería ser su propósito. Honestamente yo creía que sí, pero se sobra decir que en un sistema capitalista eh, lo último que les interesa es que eh, lo único que quieren es que la gente compre más. No? Y entonces el sistema está roto desde sí. muy adentro, no? O sea, es, es eso. Como dices, es, es esta gente que quiere vivir de modo 100% vegano es mi corazón. Eh, por el esfuerzo, la verdad es que, eh, me parece loable, no más que si sí he visto gente de verdad sufrir porque es un, es que no consigo un restaurante. <risa> o un... Bueno, es diferente. En, en, en México, hay, yo, yo vi en México bastante, eh, como bastante más, pero sí es que en México es más difícil hasta que en Argentina, me parece. Y En wow. Argentina eh, en, en Argentina está más desarrollado, bueno, no sé, depende del lugar tal vez también de México, no es todo lo mismo, no es lo mismo Ciudad de México que, eh, que tal vez en otros lugares, pero eh, acá la verdad es que cada vez hay más, posibilidades para alguien que quiere ser vegano en todos lados existe. Yo acabo de venir de comer en un restaurante tan rico, claro, o sea, todo oh, oh, oh, es, es espectacular. Claro. Eh, nada, es, pues, es cuestión de romper, sí, es, es tomar ciertas. Me parece como que ciertas decisiones. Claro, va, mira, va, vamos a futurologiar un poco eh, de a dónde van estas cosas, porque sí, exacto. Como dices, vas en contra de la sociedad, vas en contra de un eh, una industria entera construir alrededor de valores que no son los que eh, queremos, no? Pero pues que eh, o sea que consiguen que la gente tenga más acceso a los refrescos, a los gaseosas que al agua, no? Pero qué viene en el futuro? Uh -huh. Mira, voy a hacer aquí que este, pedirle a, a las diosas de, de la futurología que esto sí suceda, porque esto sería muy bonito de verlo, pero uno de estos grandes cambios de cosas que van a suceder en los próximos, ojalá por pocos años o si no en algunos años, es que se están desarrollando las granjas verticales, que son en esencia tomar el proceso de granja que se hace lejos de la ciudad donde tienes mucho espacio disponible para hacerlo y lo estás llevando a así como don, como cuando crecen la marihuana interna hidropónica, <risa> pero para todos, ¿no? Jitomates, este lechugas, ¿no? Verduras múltiples todas y a calidad industrial, lo cual quiere decir que con esta tecnología uno puede regular la comida bastante más porque Tienes control de todo hasta del ambiente general y dos te traes la granja a la ciudad. Esto es una realidad tecnológica. La pregunta y yo sé que yo sé que decir estas cosas alguien va a decir ¿qué va a pasar con los granjeros. Bueno, los granjeros ahorita de por sí les está pasando muy mal porque toda esta gente que trabaja en el campo igual le vende un intermediario que le vende a otro intermediario que le vende al súper y la persona que trabaja en el campo recibe tres pesos de todo eso. no? Es como <ríe> ahí hay una matemática que deshacer, pero. Con las granjas verticales da posibilidad a que tengamos lugares en la ciudad que crezcan sus propias verduras y te las vendan en el súper ahí al lado. Entonces van a ser sí. frescas y hechas Acá también hay que aprovechar, y, y es, es interesante pensar en, en aprovechar, en, en, sobre todo en, en Argentina, hay muchos espacios ociosos dentro de las ciudades que lamentablemente son utilizados para la expansión inmobiliaria, cuando deberían ser, y hay experiencias muy buenas de huertas urbanas y de inclusión social a través de las huertas urbanas. Eh, bueno, ahí en, en, en México, en Xochimilco también, hay una cantidad de trabajo social hecho increíble. Eh, ¿Se podría dar de comer a toda ciudad de México si Xochimilco... Si, fue sí, claro, eh, vuelto sí, sí, a un espacio a, a para a... hacer esto total. Pero te digo dónde es el problema y por qué se está buscando esta tecnología. Eh, tenemos un problema de eh, exceso de eh, carbono en, en, el, en la atmósfera, que es lo que lleva sí. al calentamiento global. Las plantas viven de consumir ese CO2 y generar frutos. No, eso es de eso. Uh -huh. Si tú les das más CO2 a las plantas, van a generar uh -huh. más de su fruto. Es, es un hecho. pues. O sea, Si tú quieres que tu que tu tomate en el jardín de más literal eh, consigue algún modo de llenarlo de sedos. Pero como hay más sedos ambiental año con año cada vez hay más. Entonces es un hecho, es un hecho que las plantas eh, eh, de, de todo aquello agrícola están dando más fruto con menor valor nutrimental. Por ejemplo, el arroz, uh -huh. el arroz que compramos hoy tienen menor valor nutrimental que el arroz de hace 20, 30 y ni hablar del de hace 100 años. Uh -huh. Y por eso es que obligatoriamente el arroz que se está sembrando en estos espacios le tienen que añadir vitaminas y le tienen que añadir suplementos para complementar todo lo que ya no están dando, porque sí crecen más, pero porque son más, ¿sabes? Dan este arroz como más popocho claro, sí, sí, sí, que no se desarrolló bien. Entonces, el problema es que uno quien se va a ver afectado, afectado por esto es la gente que uno vive del arroz que se planta afuera, sabes? Y los procesos internos se están haciendo para desarrollar estas plantas que no están sujetas a estos sistemas de alto CO2 ambiental y es culpa del calentamiento global. Sabes? Hasta o las generaciones que vienen no van a recordar lo que es el arroz salvaje. Pues me explico <risa> y se va, va, va a ser peor plantar afuera que adentro. Entonces hay gente que está trabajando en eso y por eso el cuento de la granja vertical queda un poco de oye, el futuro va a ser complejo. <risa> ¿sabes? Porque cómo sabes No, sí, sí, tú? sí. Estamos estamos en una estamos en una muy difícil. Total, sí, de acuerdo, sí. Escúchame, nos vamos a quedar sin tiempo porque ya, ¡Ah! aunque no lo creas, se nos fue una hora, ¿Ah, aunque ¿qué no hora? lo creas. Se fue una hora. Yo lo que les digo Increíble. Lo que les digo a todos es que por favor, bueno, la sigan a Ofelia, Ofelia Pastrana, ahí la tienen en Instagram. Que vean, después voy a dejar el, el video de YouTube que hizo, o te voy a recortar un pedacito y lo voy a poner en mi también. Y deja esta entrevista siguen, también, buenísimo. déjala publicada, déjala publicada. Sí, esta sí, obvio, obvio que sí, obvio que sí. Y bueno, nada, nos estamos hablando, si encontrás otras cosas y si seguís con estas, con estos temas, nos volvemos a encontrar y volvemos a armar otro en algún momento. Super, dice de chat Dantrix. Tampoco demonicemos a las personas que van al súper, no? También un poco de realismo. Eso es verdad. Um, eh, pero sí, sí quiero dejar ese sentir de, de que si se rescata algo de esta conversación de hoy, aparte de lo, bon lo bonita que esta audiencia <ríe> eh, y, y, y lo bonita que es platicar contigo, eh, es que tengamosle ojo a las realidades detrás de lo que consumimos, no para dejar de consumir, sino para de nuevo, si es algo dañino, pues entonces es una indulgencia y ya sabes. <ríe> Sí, sí pero no. para no estar repitiendo con nuestras conductas el, el, la programación. A mí lo que me preocupa es esta programación que tenemos en base a ideas que no se corresponden con eh, con hechos, sino con ideas y que se, luego se se repiten y se y se, y nada y quedan ahí como las personas encarceladas sin, sin preguntar. Exacto. Cosa que luego se abusa. No, es que si, si tú no si tú no tienes ese pensamiento crítico, habrá quien abusa de eso? tienes. Bueno, gracias. Millones de gracias por tu tiempo. Y bueno, ya nada, me encantó esta charla y volveremos a tener otras. Yo mi misión ahora va a ser leer este, lo, lo escrito por ti. Estoy muy intrigada. Me emociona mucho y gracias por asomarte para platicar. Eh, tengo familia en Buenos Aires y me despiertas. muchas ganas de ir. Ay, qué lindo. Mirá, bueno, <risa> ojalá por tanto podamos cruzarnos en vivo en un momento. No, claro que sí. Bueno, muchas bueno. gracias. Bye. Chao.